Yo terminé mi carrera en la universidad y necesito un empleo digno. Soy Jenny, tengo 21 años y necesito un centro de salud en mi comunidad. Soy Luz Clarisa y quiero que mejore mi escuela. Necesitamos agua potable de calidad. Yo, para hacer una llamada, tengo que subir hasta esta loma. Necesitamos espacios sanos de distracción. Los chavalos y chavala, hemos trabajado nuestro plan local de juventud. Autoridades municipales, aprobemos y construyamos una política pública para nuestra juventud. Caribe Joven, también decido. Proyecto promoción de la participación y empoderamiento juvenil para el desarrollo local, ejecutado por la Universidad Vicu con el apoyo de USAID y Global Community.